Buenos días. Hoy nos toca otro par de emociones poco gratas, la envidia y los celos. Y parecen quizás muy diferentes de las emociones que hemos estado eh, explorando la vez previa, la culpa y la vergüenza. Eh, pero comparten más de lo que parezca. Eh. <coughs> Por primero, dentro de la psicología budista, tanto culpa como celos y envidia eh, están clasificados eh, como formas de la ira dentro de este juego de emociones eh, que comparten esta estructura de aversión. Y necesitamos investigar un poquito más al fondo qué es celos e envidia, cómo funciona para ver si estamos de acuerdo con esta clasificación o no. Eh, pero además eh, las, eh, ambas emociones, culpa, celos, envidia, todas, eh, están basadas en un malentendido con respecto a nuestra propia naturaleza. Un malentendido profundo. Una visión de nosotros como separados, como entidades fijos, que por lo tanto se puede comparar con otras entidades fijos, o sea, otras personas. Y cuando no entendemos nuestra propia naturaleza, no estamos relacionándonos de manera realista y saludable, ni con nosotros mismos ni con otros. Y esto es el caso con todas las emociones dolorosas. Están arregadas en una forma poco saludable de relacionarnos con los demás o con nosotros mismos. Y por esto la sabiduría forma una de las estrategias que aplicamos para ir sanándonos, una sabiduría profunda, donde sabemos quiénes somos, sabemos cómo existimos. Y esta sabiduría empieza con la pregunta, quiénes somos y cómo existimos. Plantearnos la posibilidad de que esto no es algo ya obvio. Las premisas que hemos estado usando quizás merecen una segunda opinión. Y en el caso de la culpa, eh, estamos mirando un, una acción, un error, una falta, y la tomamos como la totalidad de lo que somos, generamos una visión monolítica de lo que somos, y dejamos de ver que podemos crecer, podemos cambiar, estamos cambiando todo el tiempo, podemos aprender, y además nuestra naturaleza es básicamente buena no pasamos todos los días matando y robando y destruyendo la propiedad de los demás. Básicamente estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos. Y más aún la naturaleza de la humanidad tiene que tener amor a su raíz porque seguimos reproduciendo generación tras generación. Reproduciendo esto no es el problema. Criando los infantes, lo que sucede dentro de nosotros cuando vemos un infante desprotegido. Este impulso, ¿de dónde viene? ¿Por qué cuando vimos un infante? Tiene esta cabeza tan grande, disproporcionada con su, no está haciendo nada ni diciendo nada, está ahí. Yeah, qué lindo. Y queremos acariciarlos y cuidarlos. Y si este, si no tuviéramos este impulso, los seres humanos muy arraigados tener todos esos infantes nos limita mucho. Antes, milenios antes, si tienes que escapar frente a un no sé qué, un oso, un, un animal, un tigre, pues esto te va a complicar tu escape. Pero no los dejamos jamás. Más bien nosotros nos ponemos entre el tigre y las crías. Tenemos impulsos increíblemente, profundamente integrados con nuestro ser que no apreciamos. Y por esto caemos en la culpa y por esto caemos en envidia. Porque no apreciamos el valor de lo que somos. No conocemos nuestro propio valor. Y esto es un error que podemos ir corrigiendo, aprendiendo a apreciar nuestros recursos internos, explorándolos, tocándolos, mirándolos, la capacidad de amar, la capacidad de empatía. Esto es un pequeño experimento que parece que no tiene nada que ver con envidia y culpa, pero es un antídoto indirecto y es tarea para la semana, ponte en un lugar donde miras la gente pasando y sientes ahí y los miras simplemente con el pensamiento, ojalá sean felices, espero que puedan estar bien. ¿Qué, qué les estará pasando dentro de ellos? Y míralos y intentan sentir activar la empatía que todos los neurocientíficos ya están descubriendo forma parte de, de nuestro de nuestro, nuestra estructura biológica la capacidad de empatizar vas a al cine y algo está pasando, algo está cayendo, alguien va a recibir algún daño físico. ¿Por qué hacemos esto? Sabemos que es una película. La empatía. Y nos gusta. La empatía es muy, muy, muy profundamente, es parte de la parte más sana de nosotros. Y vamos al cine para vivir un tiempo de empatía y miedo y mirando las experiencias de otros de cierta manera, co-vivimos co esto con ellos. Y en nuestra naturaleza, y esto es absolutamente clave para trabajar con la envidia, en nuestra naturaleza somos todos iguales, todos tenemos conciencia, en el sentido básico de la capacidad de experimentar. Experimentamos lo que nos sucede, no somos como una piedra que lo picas y se parte y ya. Nosotros sentimos. Respondemos frente a, frente a algo que viene haciendo, experimentamos. Y si experimentamos, experimentamos dolor, sufrimiento, gozo, felicidad. La capacidad de experimentar forma parte de tener una mente, un corazón son un alma, una conciencia, como quiera que lo quieres llamar. Y dentro de esto, todos somos iguales. Y no solo esto, sino todos anhelamos la felicidad con todo nuestro ser, por lo confundidos que somos no sabiendo cómo generar felicidad, cómo es felicidad, qué es fe felicidad, qué no lo es. Pero continuamente estamos buscando e intentando evitar lo que nos duele, lo que es sufrimiento. Y en tener esta mente capaz de experimentar tanto felicidad como sufrimiento, vemos el elemento luminoso. conciencia es luminosa. Podemos estar conscientes de cualquier experiencia, cualquier idea. Se nos puede surgir y nos surgen ideas. Cualquier cosa. La mente puede iluminar lo que sea. Provea este elemento luminoso. Y al tener conciencia, mente, corazón, como quiera lo quieres llamar, al tener esto todos tenemos esta capacidad. Es una igualdad radical. Todos los seres sintientes, todos los seres capaces de experimentar con una postura subjetiva frente a sus experiencias, cada que tiene mente, corazón, alma, espíritu, conciencia, como quiere como quieres llamarlo, somos absolutamente iguales. Y nosotros hoy en día compartimos esta teoría de la igualdad hasta cierto punto. Creemos que somos todos iguales, pero basado en qué somos iguales, por qué somos iguales, en qué consiste esta igualdad, no necesariamente tenemos tan claros. Todos en un país están protegidos por las mismas leyes de manera le eh, legal, pero ¿qué tal comparando con otros países? ¿En qué consiste la igualdad? No necesariamente lo tenemos tan, tan claro. Y por esto tenemos el mundo que tenemos en este momento donde la igualdad se vende. ¿Quieres ser igual? Y aquí vemos toda la mercadotecnia, las redes sociales, la globalización. ¿Quieres ser igual a los demás? Pues tú necesitas alcanzar este estilo de vida. Tú no tienes acceso a... ¿no? A un buen carro, a buena escuela, a un el iPad 8, 7, quien sea, 9. No, esto es iPhone, lo que sea. Algo. ¿No tienes esto? Uno no se siente personalmente igual a otros. Y como su santidad del Karmapa lo dijo en su libro Interconectados, parece que se está produciendo y estimulando un sentido de desigualdad personal para fomentar ventas, que la globalización manipula, estimula y manipula que usa el concepto de igualdad para hacernos comprar cosas para lograr esa igualdad. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos muy claro, ya somos iguales, pero ¿en qué consiste esta igualdad? Esto tenemos que tener un poquito más claro, y apreciar dentro de nosotros nuestros propios valores. Que vienen con la mente que tenemos, la capacidad de amar, la capacidad de crecer y aprender, la capacidad de reflexionar sobre nuestras experiencias, detectar algo que era dañino y salir de esto, alejarnos. Estos, estos son valores que tenemos simplemente al tener una mente, una mente humana nos provee todo esto. Y cuando no tenemos muy claro nuestro propio valor y el hecho de que este valor comparten todos, nadie nos puede hacer desigual, pero nosotros sentimos desigual. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en condiciones distintas. Y las condiciones no son todas idénticas, pero es importante reconocer que las condiciones en las que existimos no afectan nuestro ser básico. La mente luminosa. Sigue ahí. Y aunque sí es importante trabajar para que todos tengan acceso a oportunidades iguales, el hecho de que uno no ha tenido acceso a, a oportunidades iguales no nos hace desigual. Simplemente indica que tenemos trabajo que hacer para extender estas oportunidades de manera más ecuánime. Y ya que no conocemos bien nuestro valor, ni cómo nosotros existimos en esta igualdad radical, donde sí nos estamos afectando, intercambiando, interactuando, pero la forma en la que est estamos manifestando en este momento, aunque las condiciones lo afectan, de roles de género, acceso a educación, etcétera, etcétera, afecta como estamos viviendo ahora. Pero esto no toca nuestra naturaleza básica, esto sigue igual. Pero ya que no tenemos, sí, no tenemos esto muy claro para saber qué valemos, comparamos con otros, cómo voy. Y la pregunta, ¿cómo voy en la vida? Solemos contestar mirando cómo nos medimos en comparación con otros. Y esto es absolutamente relativo. ¿Quiénes son los otros con quién te estás comparando para saber si vas bien o no? Te estás comparando con las personas más desafortunadas que conoces, porque de ser así vas muy bien. Te estás comparando con los los Carlos Slims y los Trumps y los no sé, aún así quizás piensas que vas bien, pero mirando las personas que supuestamente tienen mucho éxito. Los primos con los mejores puestos y carros y licenciaturas y esposas y hijos, etcétera. ¿Con quién te comparas? y ellos ¿con quién ellos se están comparando? Es todo relativo, no hay nada real. Y todos estamos intentando lograr lo que otro tiene y el otro ¿cómo sabe hacia qué met meta correr? Porque mira hacia donde los demás están corriendo. Y con la envidia armamos este mundo que tenemos donde todos estamos intentando estar un poquito frente a otros, y ¿hacia dónde vamos? ¿Quién sabe? Bueno, podemos mirar la condición del, del planeta y ver hacia qué vamos, sin haber mirado hacia qué vamos porque estamos mirando que nadie más va a llegar antes yo. ¿Sí? Sí, somos unos locos. De verdad. Y no solo estamos comparando, estamos compitiendo. Los deportes, el sistema de educación, los juegos infantiles, los juegos adultos, Estamos continuamente compitiendo. Y aunque juegos empiezan divertidos, ponemos mucho énfasis no en jugar, sino en ganar, vencer, ser primero, ser el mejor. Y puedes escuchar si tienes niños, o sobrinos, puedes escuchar cuando tienen un, ¿cómo se llaman los match de deporte? Un partido, partido, un partido de deporte, <risa> ya se ven las áreas de poca exploración desde aprender español. Los partidos, ¿qué les preguntas cuando regresan? ¿Ganaste? Y sigan, ¡ah, qué bien! ¿No? Y si no, ah, pues no importa, la siguiente vez vas a ganar. En vez de preguntar, ¿y fue divertido? ¿Y tú cómo te sentiste? ¿Cómo te fue a ti? ¿Te divertiste? ¿Cómo era? Ya perdimos de la vista el propósito original de esto. Y esta, este factor de perder de la vista el propósito original es algo que toda la industria de mercadotecnia ha detectado. Hay estudios amplios y si quieres saber entre las emociones cuáles tienen mucho, mucha, mucho estudio en la área de la psicología comercial, no sé cómo se llama, industrial o así, de la envidia. Mucho, mucho interés, porque es a través de la envidia que venden. Alguna vez, de hecho, vi un letrero con, yo creo que eran algunos... Eh, Teléfonos inteligentes. <risa> inteligentes. ¿Cómo se nos ocurre esto? <risa> Teléfonos inteligentes. Sí. Y el letrado dijo: sea la envidia de tus amigos. ¿Has experimentado envidia de la parte de tus amigos? ¿Sabes qué es? Que le arde, que eres feliz, que te quieren quitar lo que tienes porque no debes tú tenerlo, que se ponen a superarte, que ponen a hacer que otros no, no piensen que eres tan importante como tú te haces asegurar que no todos aprecian y tienen una opinión tan favorable de ti. ¿Has vivido esto? Yo no creo que si uno para y piensa ¿qué es tener envidia de otras personas? Que quieren sabotear, sabotear lo que tú haces para que tú no estés tan resplandeciente con tus celulares, los comentarios frente a ti y cuando no estás mucho más porque todo es a través de la opin opinión, pero la idea de ser la envidia y las campañas que venden estos celulares invierten mucho muchos, muchos recursos antes de lanzar una gran campaña. Estudia. ¿Tiene efectos o no? ¿Se convierte en compras o no? Porque nada más verse bonito no de eso se trata. Y sí, pensamos que sí. Si sí, esto es señal de que yo ya llegué, soy exitoso, que otros van a tener envidia, ok, entonces este es el producto que yo quiero comprar. Y otro factor, y ya lo, la lista de estudios interesantes es muy larga. Uno que hicieron en el área de la envidia eh, es en cuanto a la motivación y hablan de dos tipos de motivación, que aquí en esta área, sobre todo si uno está cuidando niños o una familia, esto es algo interesante de, de saber. Dos tipos de motivación, intrínseca, intrínseca, uh -huh, intrínseca y extrínseca. Intrínseca tiene satisfacción al hacer algo, Extrínseca, extrínseca vas a re recibir algún premio, y nosotros somos capaces de estar motivados por ambos. Lo que descubrieron es que uno que hace algo por motivación intrínseca, una vez se ofrece una motivación extrínseca, un bonus, un premio, un reconocimiento, va por la el premio y pierden la motivación intrínseca. Somos muy orientados hacia el exterior. Puede ser un reconocimiento, puede ser un título, puede ser bienes materiales, puede ser dinero, un bonus, algo así, un ascenso van por esto, y si no re reciben esto ya no les interesa hacer la cosa. Y con niños disfrutan de un juego pero cuando estimulas el enfoque en esta meta extrínseca ya van para la extrínseca, y lo descubrieron en, las, en el área laboral, que las personas que no, es, se sienten satisfacción en su propio trabajo cuando queda bien hecho y lo hacen y disfrutan pero si después todo es si haces esto vas a recibir tal y tal cosa y si haces esto, vas a todos están en la tal y tal cosa la competencia nos, nos hace desconectar con el valor interno el disfrute interno, y es un esto: es una gran pérdida que vamos queriendo algo porque nos han indicado que esto es lo que vale. Hubo otro estudio de changos, de monos, dos monos. Haciendo una tarea manual reciben una, una fruta, el primer o una, una comida. El primer era, eh, el primer, eh, hubo un mono recibiendo, creo que era zanahoria tiene que tomar una piedra y pasarlo a la persona fuera de su jaula haciendo el estudio. Lo toma, pasa y recibe zanahoria. Es muy contenta comiendo zanahoria. Al lado hay otro mono. Empiezan a dar, por la misma tarea, al otro mono uva y de, esta, de esto se ve entre zanahoria y uva cuál es mejor uva. Pasan uva al otro mono y el que estaba recibiendo zanahoria ve esto, antes zanahoria perfectamente bien, y cuando observa esto regresa hace su tarea, le pasa su zanahoria, tira la zanahoria a la persona. Yo quiero uva. Y estos son monos. Pero nosotros, otro estudio más, entonces ya terminamos con los estudios, otro estudio más, hicieron una investigación y preguntaron, una, un tipo de encuesta, si tú puedes tener un salario de, digamos, cincuenta uh mil. -huh. Tienes salario de cincuenta mil. Pero todos en tu alrededor están recibiendo cien mil. Eso es una opción. Segunda opción, en tu alrededor están recibiendo a ver cómo era 50 mil y 100 mil. Tú estás recibiendo la mitad que 50 mil, o tú recibes 25 mil. Esto no son los números, pero es la idea. Tú estás recibiendo 25 mil o sea, la mitad de dinero real, pero los en tu alrededor está, están recibiendo la mitad que tú, 12500. mil quinientos. ¿Qué prefieres? Con 50.000 puedes tener el doble de las vacaciones y los celulares y de los no sé qué, pero todo en tu alrededor, tus vecinos, tus compañeros del trabajo, tus primos, tus hermanos, tienen el doble. O tienes que tener menos, la mitad, pero la mayoría escogieron 25 mil. Y piénsalo, uno necesita pensar en su propio caso. Te gustaría tener el doble de ahora que ahora tenemos, pero todos que conoces tienen cuatro veces más. ¿O prefieres tener lo que tienes ahora, pero todos son menos que tú? Hay que pensarlo. Cómo qué realmente escogeríamos. ¿Por qué? Por la envidia. Queremos ser mejores. Y ahora envidia y celos. Necesitamos distinguir entre los dos. ¿Por qué necesitamos distinguir? Aunque en el idioma no estamos muy estrictos en el uso, porque funcionan un poquito diferente y tienen diferentes consecuencias o manifestaciones más bien. La envidia es una emoción de dos personas. Celos es una emoción que involucra a tres personas con envidia, eres tú, hay un rival, no necesariamente es una persona que ves como tu rival, Es tú inconscientemente quizás sí, pero es tu hermano, es tu cuñada, es tu primo, es tu compañero de trabajo, compañero de clase, pero vas comparando. dos personas y algún bien. El bien puede ser material, un iPhone, un coche, puede ser un reconocimiento, puede ser una oportunidad, una vacación, una experiencia, puede ser una mejor oficina, puede ser mejores notas, y entre estos tres, el enfoque puede ser un poquito más enfocado hacia el bien, que tú quieres este bien para ti, o puede estar un poquito más enfocado hacia el rival que te arde, que él, él lo tiene y no tú. Y esto es algo que investigar. En la semana, si percibes algo de envidia o si repasando tus experiencias y notas, te recuerdas de una situación donde sí sentiste envidia? ¿Dónde era el enfoque? Porque tenemos mucha confusión. ¿Se trata de nosotros tener el bien, o lo que nos molesta es que el otro lo tiene? Y si miramos cómo manejamos nuestras compras, realmente parece que en realidad lo que nos importa es que no queremos que la otra tenga algo que nosotros no tenemos. No es que queremos tener este bien. Hay totalmente otra constela constelación de respuestas frente a esta misma configuración, que no es envidia. Podemos ver otra persona que tiene algo positivo o bueno y podemos admirarlo y inspirarnos. Ah, Yo también quiero hacer esto, Ah, yo no supe, hay oportunidad de ir y ser voluntaria en tal y tal organización, yo también quiero, o oh, ah, yo no sabía que se puede inscribir a tomar tal y tal curso y, ¿no? y mejorar tu formación educativa. Yo también quiero. Esto no es envidia. El enfoque de esta persona no es como rival. Estamos inspirándonos o admirando. No le quita queremos quitar lo que tiene. No nos importa tener más que la otra persona. Simplemente nos ofrece una idea de lo que nosotros podríamos hacer. Esta constelación se arma cuando tenemos cierta confianza. Imaginamos, ah, yo también quizás podría, quiero intentar. Esto no es envidia. Envidia es cuando vemos la otra persona a través de la competencia. Y hay esta insegu inseguridad en cuanto a si somos iguales o no, y queremos estar a su alt altura, queremos, ¿no? y es el bien que nos va a permitir esto, es la impresión. Y más tenemos este enfoque sobre la envidia, más el enfoque es que el otro no lo tenga, más la experiencia muy obviamente parece a aversión. ¿Por ¿qué ¿Cuáles cualificaciones? ¿Calificaciones? cualificaciones ¿Calificas? Cualificaciones, ¿Cualificaciones? ¿Cuáles cualificaciones tiene ella para estar haciendo esto? Yo sé esto, yo sé esto, ella no sabe nada. Ella, ¿por qué? ¿Con qué razón? Yo les voy a comentar porque no obviamente ta ta ta. Ya. Esto es aversión. Y se distingue dos formas de envidia. Uno donde está estamos más enfocados en la persona y el otro en el bien. Pero vamos oscilando entre los dos, no tenemos muy claro hacia qué es el enfoque. Y si nos encontramos con envidia, y esto forma parte de este segundo juego de, de estrategias, de hablar con nosotros y preguntarnos, es que yo quiero tener lo que tiene, o no quiero que tenga lo tenga la, esa persona. Si yo lo quiero tenerlo, ella tener o no esta cosa no me afecta en absoluto, simplemente me transmite la información que es posible tener esta cosa y ya no necesito estar enfocada en, en que ella lo tiene o no lo tiene, yo lo voy a conseguir. ¿Por qué es tan interesante en la mercadotecnia esto? Porque la versión o competencia que sentimos con la persona nos hace pensar que para superarla, para igualarla, necesitamos tenerlo. Y si dejamos de enfocar en la persona y realmente evalúas este bien, ¿Es algo que realmente quiero o simplemente no quiero que sea ella la única que, que lo tiene? Si realmente lo quiero, ok. Pero muchas veces vamos a darnos cuenta que la verdad es que esto no es tan importante. Alguien tiene la oportunidad de hacer algún retiro. Y tú empiezas a, ¿por qué esta persona? y ta, ta, ta, ta, ta. Y después si empiezas a pensar, pues, pues la verdad es que yo no tendría el tiempo para hacer este retiro ahora. Si me hubieran invitado yo no podría ir. Entonces, ¿qué, ¿Qué hay? Vaya. Hablar con nosotros mismos. ¿No? Y esto puede desarmar porque hay tanta confusión entre estos elementos. otra eh, estrategia, que es la primera que repasamos, que sirve para todas las emociones, es de observar sin involucrarte. ¿Qué es esto? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me molesta sus momentos de alegría en la vida? ¿Por qué yo no me puedo sentir feliz por sus logros? Oh, que esto es envidia. ¿Cómo es? ¿Cómo me siento? ¿Cómo mueva dentro de mí? ¿No? Y ir y podemos morar en la presencia de esta emoción sin rechazo, sin culpa, sin aversión hacia lo que está pasando, sin ok. La industria de mercadotecnia invierte billones en estudiar esto. Yo ahora tengo mi propia oportunidad aquí, gratuito. Vamos. ¿Y Vas y lo estudias. Lo estudias. ¿Dónde está el enfoque? O simplemente moras en su presencia. Ah, estás aquí tú. Ah, ok. ¿Qué estás haciendo? Yo te voy a observar y observas. En el tercer juego de antídotos, donde generamos una capacidad saludable que contrarresta, es la capacidad de regocijar, de regocijarnos en la felicidad de otros. Y aquí más generamos una orientación colectivista o compasiva, más felicidad hay en el mundo, mejor. Y entonces empezamos así, pero esto no es felicidad, ella se está alardeando de esta cosa, y esto es felicidad pirata, esto no es felicidad verdadera. Y además, mira cómo lo usa. Estos, estos discursos que sí somos capaces de armar no sirven de nada. Es feliz, está sonriendo, se siente algo, no está sufriendo. ¡Qué bien! Y reconocer, y esto es realmente una. Un hecho muy, muy básico. Felicidad es algo que crece al estar compartida. Felicidad, cuando somos felices y compartimos esta felicidad con otros, se aumenta. Y cuando logramos sentirnos feliz por la felicidad de otra persona, cosa que pasa fácilmente con alguien que realmente amamos, sin apego, sin competencia. Cuando es feliz y la vemos feliz y floreciendo y bien, aumenta, felicidad aumenta. Mientras sufrimiento se disminuye al estar compartido. y por lo tanto la práctica de regocijar aumenta nuestra felicidad. Y si generamos una sensación que qué tal si yo fuera responsable para la felicidad de todos los seres, qué tal si fuera yo. ¿Mm? Responsable para el bien de los demás, como en una familia, una familia cercana y saludable. Cuando un familiar está teniendo cierto éxito en alguna área, es, es, es favorable para toda la familia. Las grandes familias tibetanas tienen cierta rama, cierto hijo que está en negocio en el Tíbet antiguo. Otro hijo o hija que están cuidando la finca. Porque es favorable tener, ¿no? estar floreciendo en ambas áreas. ¿No? Y si lo que está cuidando la finca tiene envidia para lo que va de negocios, no va a tener que vender. Y hoy en día las familias tibetanas siempre intentan tener algún alguno de los hermanos debe de vivir eh, al extranjero, así ellos llaman. Otros en la India y puede haber otros en Nepal o en el Tíbet. Pero asegurar que tienen una base en diferentes lugares, porque están viviendo como refugiados con mucha inseguridad. Tener diferentes miembros de la familia con diferentes residencias, muy favorable. Y si tienes una, un, tenemos armamos un pensamiento un poquito más colectivo, podemos ver más personas en nuestro alrededor floreciendo mejor. si se trata de una no, comunidad espiritual o un grupo de amigos que están intentando crecer, más personas están teniendo buenas oportunidades y logros y avanzando mejor. Económicamente en la familia mejor. Eventualmente en toda la ciudad, en toda la economía, más florecimiento, más o menos mejor. Excepto todos los mecanismos para, pero ya no estamos hablando de esto en este momento, para propagar la desigualdad. Pero si nosotros estamos trabajando nuestra propia envidia, poder regocijar, nosotros conectamos con nuestra propia bondad. Que tengan felicidad. La felicidad de otros no nos quita nuestra felicidad, excepto si nosotros estamos en estos rollos tan poco saludables, basadas en la ignorancia. Las cosas más valiosas que tenemos nadie nos puede quitar. Ni nadie tiene más que nosotros, ni menos que nosotros. Solo es cuestión de nosotros reconocer y apreciar esto. Ahora celos, o sea, los celos son, es paralelo, hay la persona que celosa, como hubo la persona envidiosa, hay un rival, en el caso de la envidia el tercer elemento es el bien, aquí el bien es una persona, ¿Para quién tienes apego? Y con celos vemos desnudamente la mente que quiere poseer y controlar. Ve la persona como mía, es mía. Y si es mía, no debe de estar hablando con otras personas, ni mirando a otras personas, ni texteando con otras personas, ni mucho menos saliendo con otras personas, porque es mía. Y la raíz que es el apego que hace que queremos controlar y poseer, eso es todo el tema para la siguiente vez. Ahora estamos acercándonos al territorio y trabajando la raíz que es el apego, todo esto se asuaviza. Pero primero necesitamos entender este fenómeno en nuestra vida. Nosotros, rival y persona para quien tenemos apego, tratamos la persona como objeto que queremos controlar y tener. Y exactamente como en el caso de la envidia, a veces no es tan claro. Si más nos importa que este rival no esté hablando con la persona, o que está hablando con nosotros. Lo que más nos mueva es pensar que otra persona va a estar con la persona que queremos o que esta persona en aquel momento no está con nosotros. ¿Está claro esto? Es un elemento que se ve en relaciones de pareja, estimulamos el apego de otra persona hacia nosotros intentando estimular celos. Y vamos, ¿y cuál es esta palabra? coquetear, coquetear, Ajá, esto sí tengo, fíjate, coquetear, de haber hablado de envidia en el pasado, celos en el pasado, coquetear, ¿No? ¿no? Cuando hacemos esto, esto indica, si tú haces esto, tú no tienes completa confianza, que la persona realmente te quiere. Pero si deja que, que, que haces que la otra, que la persona que tú quieres que te quiera, teme que vas con otro, entonces sí va a tener más interés en ti. Otra vez cuando haya pasado el obstáculo. cuando hay celos hay estos la persona experimentando celos tiene relación con dos personas distintas una es una relación de competencia de aversión de querer superar de querer ser mejor el otro es relación de apego o está por ahí si tú estás intentando estimular celos en esta persona, tú le haces ver que mira yo voy a ir con esta otra persona, estás estimulando la competencia con la otra persona y estás estimulando el miedo de perder para que refuerza su apego hacia ti. Esto indica que tú sabes que, o sospechas que la persona no ve un valor inherente en ti, pero miedo de perderte, esto quizás va a tener un efecto. Y asegurar que el rival no tenga algo que ve como suyo, esto también va a ponerle en acción. Y vemos esto, este juego ¿no? en todas las telenovelas y películas románticas no sé si todas, pero en muchas. Y celos, ya sabemos, es enormemente doloroso. Está arraigado en una sensación de carencia. Y esta care carencia es lo que nos hace querer adquirir personas, llenar ese vacío que tenemos dentro de nosotros. Se Celos viene de apego, que está arraigado en carencia y vamos a dedicar varias sesiones a estar trabajando, como ya abriendo y trabajando moviendo cables en, esta, ¿no? en este motor tan terrible pero celos es una manera muy fácil de ver cómo el apego nos causa dolor. Y también a través de los celos podemos ver la relación entre apego y aversión. La rabia forma extrema de aversión, la rabia más intensa que hay, suele aparecer en esta constelación. La persona que, que es nuestro objeto de apego que nos iba a dar nuestra felicidad, esta fuente de nuestra felicidad, nos están quitando. ¿Quién nos está quitando el objeto de nuestro, nuestra felicidad, nuestro apego? El objeto de apego y la otra persona con quien pensamos que está iniciando una otra relación, o con quien está. Y la violencia más brutal se encuentra aquí la persona que pensamos no podemos vivir sin ella. Hay gente en las cárceles que han matado a la persona que pensaron que no podrían existir sin ella, y la matan porque iban a ir con otro. Cuando vemos que hay algo o alguien que nos impide de tener nuestra felicidad, surge aversión. Más apego tenemos, más aversión tenemos. Y esta es la realidad con todas las formas de aversión, resentimiento, odio, etc. Tiene como algo más elemental, algo que nosotros queremos pensamos que necesitamos para estar bien o para ser felices. Y quien nos impide de tener esto, aversión, odio, etcétera, van de la mano. Y apego es más primordial. Por esto empezamos primero con estas otras formas que comparten la estructura de la aversión. Y también porque esto podemos reconocer más fácilmente lo dañino y doloroso que es. Y esto nos favorece en el trabajo con estas emociones. Y antes de terminar, solo de observar que aunque los celos se ve en su forma grande en relación de pareja, existe en cualquier otra relación donde tú tienes apego para alguien, imaginas que otras personas te están quitando la atención, el tiempo, ¿no? la buena opinión, etcétera, de la otra persona. Y por esto hay muchos celos entre hermanos y madre o padre, podemos tener celos y en, eh, en, con un maestro, ¿no? que queremos que el maestro nos mira a nosotros y nos no nos da quién sabe qué, atención, aprobación, enseñanzas, etc., y vemos que otra persona lo está recibiendo, es exactamente la misma constelación. Es envidia donde la, el bien, la cosa que queremos es esta persona, y ahí se ve la cosificación de las personas, que es implícito en apego. Así que ya por fin hemos llegado eh, a repasar las eh, formas básicas eh, de, del odio, ira, enojo, aversión de esta constelación. Y ahora, eh, aunque todo esto vamos a tener que seguir trabajando, eh, porque... Eh, llevamos mucho tiempo eh, habituándonos a vernos de cierta manera en relación con otros, menospreciarnos, etcétera, y además vivimos en un mundo que está construido basado en competencia, envidia, etcétera, así que vamos a necesitar mucha paciencia con nosotros mismos y mucha determinación esta rebelión. Rebelión contra ¿no? todo lo que nos dice, todo lo que supuestamente es la medida de nuestro valor, ¿no? y rebelión a las actitudes dentro de nosotros que participan y refuerzan estas voces externas. Todo eso es cuestión de trabajo, ¿no? a través del tiempo. Pero entender, estar estudiando, estar dándonos cuenta, ya nos libera un poquito de su control. Ya no son fuerzas dentro de nosotros que toman control y nos llevan sin que supiéramos qué estaba pasando. Darnos cuenta ¿no? y tener la confianza que vamos a salir poco a poco vamos a ir liberándonos de estas fuerzas. Y con la siguiente sesión ya vamos a ir quitando más la raíz.